empezamos a hacer pequeñas exposiciones puntuales de, de forma casera un poco de andar por casa con los medios personales y hasta que un día pues pues un amigo mío que se llama jorge martínez que es un tipo brillante que es uno de los mejores creo comunicadores en españa que creó la mejor campaña de comunicación humanitaria en españa que fue la de pastillas contra el dolor ajeno que, que, que vendió pues 6 millones de cajas uh -huh. de, de pastillas que eran contra el dolor ajeno uh -huh. y que iban para médicos sin frontera, sin frontera. pues uh -huh. me dijo un día, hoy ¿por qué no hacemos una Instagramer Gallery? es decir, ¿por qué todo ese talento que hay en el móvil eh, no lo llevamos, no lo llevamos a, a salas de exposición, pero de verdad? no una vez de vez en cuando, no de forma puntual, sino con un espacio permanente donde reconozcamos el talento. Uh -huh. eh, claro, pues estábamos allí los dos, nos interesaba mucho el proyecto, nos gustaba mucho la parte social a los dos, pero no sabíamos muy bien cómo financiarlo y ahí pues tuvimos la suerte pues, de dar con una compañía que es Piglays. es una compañía que, que, que, que, bueno, que hace un tipo de impresión espectacular y nos dijo, bueno, yo me parece muy interesante introducir un producto mío, a través de la, de, de la comunidad de Instagram quiero apoyar ese, ese, ese, bueno, ese proyecto cultural, ¿no? Entonces, pues lo hemos lanzado en Miami, eh, está un poco verde todavía, estamos, eh, estamos ahora planteando otras eh, tres o cuatro aperturas de, de Instagramer Gallery por el mundo, pero queremos ir de forma humilde, eh, vamos a preparar la, la, la segunda exposición en Greenwood, ahí en Miami, con fotógrafos de Miami. Y después pues, probablemente en breve vamos a hacer alguna convocatoria mundial para algún tipo de exposición que sean temáticas, ¿no? Y la idea es que la gente que gane esos concursos pueda ser eh, pues valorada a través de exposición en los sitios más eh, pues en unos sitios realmente que tengan un gran protagonismo a nivel cultural.